8 segundos gente se viene gente un placer vivir con vosotros chavales y chavalas otro evento más de Fortnite en directo después de tres años gente increíble vaya progreso desde play a PC y bueno viceversa disfruten let's go ahora sale el leito. yepa ya estoy por aquí <risa> Ojalá que salga ese tema, hermano <risa> Lo partiría Papá, ¿me oí? Que me meto en llamada Sin problema, campeón, Guille, disfrutar del eventito A ver qué pasa Paranoia, tío, qué cabrón, tío Fuki, yepa de lolito, ¿eh? Ey, yepa, ya estoy por aquí Se me quedó una canción, hoy. Eh. Oh, ha derribado Fumado, ¿no? O sea, y tú los cabrones, ¿sabes? Bro, pero déjenme ver el evento ¿sabes? y tal, igual, ¿no? Increíble, ¿eh? Marley, vamos a ver qué pasa Dragon Ball. ¿Bro, Dragon Ball? La de Independent Day, eh. Independent Day, realmente, eh. Increíble. Increíble. Increíble Independent Day. Increíbilísimo. Increíbilísimo. Mira, por mí, por fin, increíble. ¿Cuántas fuck, eh? cojones en Fortnite en el último momento. Mars Attack esto, ¿eh? Una luz que está rosa Mars Attack, realmente Mars Attack, bro Amazing Amazing What the fuck? También ya le disparas, ¿sabes? Ah, que le quitas vida Mano Dragon Ball Kakaroto ¿Eres, eres tú una Super Saiyan? ¿Qué pedo? Paranoia Parece Independiente Repito <risa> Papísimo. Te está pasando, bro. La alturiña, ¿no? Punto de vida. ¿What the fuck? ¿Qué le está pasando a la señora? Tiene estreñimiento, campeón. Yelf? ¿Y la casa blanca dónde está? Literal. <risas> Literal, sería así, Marley What the fuck, los zombies ¿Lul? ¿Qué? Uh, let's go, eh Lul Hostia Qué guapo, ¿no? Ese bicho me lo cargo yo, eh De una, eh ¡Qué miedo, loco! Son deformes, eh. Vete a ese mapa, vete al Animal Crossing. Fucking morning, tío. What the fuck? Amazing. Ey, en el pechito, eh. Whoa. What? Vete? ¿Me ha quitado el arma? Venga cabrón, <risa> qué godo, ¿eh? ¡Lo ¿Ha matado? ¿Lo ¿Ha matado? ¿Y eso solo aparece en públicas y daban armas corruptas y lo mata. Qué raro, ¿Qué Un rollo muy Independent Day, ¿no, gente? Mars Attack, Independent Day, tiene todo junto, ¿no? Viene todo junto, qué paranoia. Lo va transformando ahora. ¿o? Se fini. Cuidado que viene Chernobyl. Que todo el personal de la orden. <risa> gol Ahora Stone Cobra John City ¿De qué mierda es que hacer del héroe? Hey ¿eh, Jones. ¿Sabes lo que les ¿Qué pasa guay? a los héroes? Que viven para seguir luchando. Esta vez no. Qué <risa> máquina. No, no, no, no, lo hagas, no lo Vas a matar John City. Yo sabes, uno de Aunque los eh, segundos disfrutar. Bro, voy a pegar el kill a eso. Le sabe el man, tío, le sabe, bro. El puto viajero de la muerte, loco. El viajero, loco. Let's go. Menos mal, bro. Te vi morir. Me recuperé. ¡Oh! <risa> <risa> ¡Tú ahí, Johnson! ¡Ah, ah, prometiste ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, Yo <te> metí, ¿no? <risa> <risa> ¡Está en todos lados, loco! ¡Yo bro! ¡Yo Bro ¡Madre! ¡La madre que le parió, bro! ¡Qué cameo, hermano! Una quince de ropa ¡Wow! ¡La roca de Onzo! increíble! Veme y ahora en Fortnite! La, la ceja, ¿no? Guapísimo. ¿Quieres darte un poco de prisa? ¡Que coño! ¡Eso no es ayudar! <risa> <risa> ¡Por su la principal desaparición del sistema giroscópico! De ¡Un de baño y me he quedado loco, eh! ¡Qué ha flipado, cojo? tío! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No, ¡Muy típico! ¡Muy típico de rock <risa> ¡Reventar a todos! Te <risa> este? ¿Ah? ¡Lo tengo! Oye, oye, oye, oye ¡Ya está! Inicia la fase 2. Salto, qué guapo, loco. ¿Qué cojones, tío. Hay... Buclados. Hay más, tío. ¿Sí? Es nuestra oportunidad. en buclados hacerlos. Hay más putos pasajeros. ¿Qué? Vale, equipo. Retirada. <risa> Zona <asegurada. risa> Nos vemos, al So, debería mejorar el fuego, eh, muchas pérdidas de píxeles, eh, ahí, eh, varios, de eh... en serio, por <coughs> oh, la grieta, qué puntazo, esto Seguir es lo que mola, esto so, es muy RPG, ¿no? Bro, igual que el otro, el otro evento fue igual, manín, fue igual, eh, la isla tiene dos caras, no hay mapa, no hay mapa, no hay mapa todavía, eh, causando, ¿verdad? la de de eh, claro, eso, eso fue lo que se cargó todo, eh, con la... Yo me encargo yo de la puerta, hermano, esto es como alguien. Loco, la otra vez hicieron muchísima alusión a las películas vale, de Orni, hermano. Increíble. Independent day, o sea, guapísimo. Señales también. Bien. Esta es la espada, bro. Loco. Que me piro, que me piro, que me piro. No os preocupéis, Hay más chico, peña también. <risa> Está justo aquí. Apá, Este evento es mejor que un un otro. El anterior era un poco.. Poñonzoso. Está mejor, sí Está mejor sí, otro Pero le falta algo Más Pero meme no a... todavía ¿Eh? Seguro que todavía tiene que venir algo meme ¡La llama! ¡La llama, bro! Nuestra chulí loco Cuidado. Increíble Mejor <risa> tío, tío, tío, tío, tío Let's go, ¿eh? La, la mejor, mejor está en Sí el, el try Johnson ¡Ah! ¿Eh? rotación de 45 grados. es el, ¿El Yoshi. ¿Lo hemos conseguido. El vale, puede que se me haya caído en el punto cero. Oh, ¿Por qué me obliga a salvarte todo el rato? ¿Te ayudé ¿Te yo lo con controlar? ¿De una? Tú trajiste a los embucados. Hemos perdido la superficie, pero aquí estaremos a salvo. <risa> ¿Tú crees? <risa> ¿Tú crees? Puede aguantar más de mil veces La presión atmosférica Ya veo, ya veo bueno, Bro, que no me ponga el culo en la cara, viva. <risa> ¿Qué Para nadar Papísimo O pues imagináis que se puede bucear, loco En la siguiente temporada? Lol Chulí, no te mueras, eh Chulí, no te mueras, eh No te muera, Chulí, eh ¿Qué tal? ¿Soy Pipe? ¿Cómo estamos, campeón? Grande hey. Está guay la animación Está guay, ¿eh? ¿Cómo estamos, gachón? Enorme ¿Cómo va el sabadillo? Evento de Fortnite Es otro mundo, ¿no? Después de meses, bastante ¿Cómo ha ido, gachón? O sea, tendré que ir nadando O sea, modo perrito, ¿sabes? Modo perrito Esto es el nuevo mapa ¿Así? No puede ser. Waterloo. Guapísimo, ¿eh? Normal, campeón, esta semana y la siguiente son exámenes finales de una. Pero por lo menos seguro que en regla general ah, está aprobando todo, ¿no? De una. Pampísimo. Sí, Jeffrey, ¿eh? Final también eh, en Fortnite, menos mal. A New Island is there. Is fucking there, bro. Eh, Felicidades, campeón. Ese soy Pipe. Ellos hey, no hay 10. Increíble. Una no bueno, una nota media increíbleísima. What? Bye bye. Bye bye. Bye bye. Nos vemos, eh, creo que Chuli no sabe nada eh. Sabe de artes marciales, pero nada no eh. Una cañita por aquí, gente, un poquito de Madre mía, eh. jamoncito frito, unos choquitos fritos eh. Chuli, es eh. aguática <risa> What the fuck Estoy contento de la isla, a ver qué pasa, ¿no? Papajillo, yo vi el lore de los eh, siete eh, Los siete Yossi eh, Por querer viajar al el futuro causaron El agujero eh. <coughs> Negro y la gritas eh, en el pasado Claro, por eso, ¿no? Gente, sabéis lo que pasa aquí, ¿no? Solo pone sin Gente, a Pedra, ¿eh? ¿Qué ¿Eh? hacía ahí a Pedra, eh? A Pedra estaba ahí. Fue un, bueno, fue un JUJA, ¿eh? Puto JUJA, gente. Sabéis qué pasa cuando pone salir, ¿no? Sabéis qué pasa, ¿no? This is another eh, black hole. Increíble. Amazing, gente. Debe, sé que no debería haber dicho la palabra, pero bueno, es que científicamente no tengo otra forma de hacerme referencias a la mierda, man. Increíble, ¿eh? El Toy Johnson me ha sorprendido y me ha hecho mucha gracia. Increíble.